Estimados compañeros, buenas tardes. Desde mi despacho, el Congreso de la República, su compañero Edgar Tello Montes, esta vez para tratar las vacaciones de medio año y las vacaciones de enero y febrero que son irrenunciables. Indudablemente vemos que año tras año se viene generando una política de agresión contra los maestros del Perú. Y más aún, hoy que tenemos un gobierno del pueblo que representa un maestro como es el profesor Pedro Castillo, estas acciones y estas actitudes de los que dirigen el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y las UGELES, y los directores, debe cambiar. No debe continuar lo mismo, pero lamentablemente, debo mencionarlo así, en Lima Metropolitana, en Adrel, en las UGELES, todavía está controlado por gente del SUTE, Patria Roja, ¿no? y con gente de exministros, ¿no? Jaime Saavedra, Flor Pablo, ¿no? gente de Verónica Mendoza. Indudablemente que este cambio debe ser ya para beneficiar a los maestros, pero lamentablemente vemos que continúan con el plan neoliberal de privatización de la educación pública y de eliminar los derechos de los maestros. Aquellos que participaron y en la elaboración de la ley de reforma magisterial 29.944 hoy se quieren dar de salvadores al igual también que aquellos que promovieron esta ley de reforma magisterial 29.944 que les eliminaron el derecho a los directivos de tener la libertad de postular las veces que ellos crean conveniente de ser directivos les limitaron también ahí. Y hoy, de manera soterrada, han inducido a los directores para que se les elimine el derecho de las vacaciones de medio año, aduciendo de que solamente son vacaciones para los estudiantes. Y ellos sabemos que es totalmente una agresión, porque ellos venía ya estipulado en la Ley del Profesorado 24.029. Y quiero recordarles que toda esta estrategia legal de implementar la privatización de la educación y la precarización de la labor docente a los maestros ha sido parte de todo un plan en el cual el SUTE ha sido partícipe de la agresión de los maestros. El SUTE ha sido partícipe de la de la profundización de la privatización de la educación con la emisión del decreto ley 882 del año 96 en la cual, recordemos, el SUTE fue parte del gobierno de Alberto Fujimori fue y tenía al segundo vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori y recordarán ustedes al señor César Paredes Canto, militante de Patria Roja siendo parte del gobierno de Alberto Fujimori. Y de ahí, indudablemente, que se ve pues, la intención pues, de privatizar la educación y de eliminar los derechos de los maestros para luego despedirlos. Y eso no debemos olvidarnos. Y por ello, existe pues, hasta la fecha vigente el Decreto Ley 882, que liberalizó la educación, y generó excedencias, racionalización en el colegio estatal, generó la eliminación de los derechos de los maestros y también generó enfrentamiento. Y también ese año se promulgó el decreto supremo 059, una ley que entregaba la infraestructura y los servicios a las empresas, a las empresas privadas y ello indudablemente no podemos olvidarnos ni de dejarlo de lado. Vemos también que todo este proceso en la elaboración de la ley 28 28 844, no la ley general de educación, indudablemente que vemos que ha existido aquí todo la, la, el contubernio para poder ir avanzando en la profundización de este modelo neoliberal y en ese sentido vemos con la ley general de educación 28.804 ¿no? que ya la educación se declara un servicio público y luego vemos pues, todo un proceso hasta llegar a la ley de carrera pública magisterial la ley 29.9 o oh, perdón la, la ley 29.069 donde indudablemente era voluntario, pero ya eliminaron las bonificaciones del 30% de refrigerio y movilidad y otras bonificaciones. Y en ese sentido, vemos también cómo ha contribuido a que se vayan eliminando los derechos y con la promulgación de esta ley, que se promulga el 6 de julio del 2007, deja a los maestros contratados prácticamente fuera de este marco normativo, de este régimen laboral y que posteriormente le, le hacen a los maestros contratados que sus contrataciones sean por contratos CAS, indudablemente que vemos ahí todo un proceso, todo un plan, ¿no? ¿Por qué? Porque participaban en el acuerdo nacional y el acuerdo nacional se encargaba de traducir todas las recetas que entregaba, el, el Banco Mundial a través del consenso de Washington y traducirlos e implementarlos ¿no? en el acuerdo nacional participaba el señor Olmedo Auris a nombre del SUTE, donde ningún maestro lo había elegido para que él sea representante en el acuerdo nacional y en el Consejo Nacional de Educación otro organismo que se encargaba de implementar, participaba César Barrera Bazán, luego Jorge Jaime Cárdenas ¿No? que a nombre del SUTE se encargaban pues, de implementar e impulsar y consecuencia de ello, dijeron pues, que la ley del profesorado 24.029, su modificatoria, la 25212 y su reglamento, el decreto supremo 019 del 90, ya indudablemente no servía porque había pasado mucho tiempo, y donde esa ley establecía el régimen laboral estable, y lo cambiaron por la ley 29062 de carrera pública magisterial. Y posteriormente, ya de manera obligatoria, el 2012, lo cambiaron por la ley 29944, ley de reforma magisterial. Que de reforma no tiene nada, ¿no? Y ahí eliminaron estos derechos prácticamente con la modificatoria de la ley de reforma que nació como, entre comillas, meritocrática lo modificaron con la ley 3541, más del 90%, que de meritocrática inclusive no tenía nada, pero aún así prácticamente la cambiaron con esta ley 3541 de disciplinamiento laboral. O sea, cualquier maestro que, que no asuma las condiciones que le pone la ley de reforma magisterial, una sanción, una prohibición, una condición para poder buscar el pretexto y de procesarlo y luego despedirlo. Y en ese sentido, quiero recordarles que el artículo 47 de la Ley del Profesorado establecía en la ley aparte de las vacaciones de anuales que le corresponde por el año escolar en enero y febrero que se ha ganado por iniciativa del Citer Lima base de la FENATE Perú a nivel nacional, que se reconozca los 60 días de vacaciones irrenunciables. Es decir, antes por tradición en enero y febrero y el primero de marzo se reincorporaba. Pero sin pretenderlo y sin, sin darse cuenta, los maestros solamente estaban haciendo uso de 59 días. Cuando la necesidad de implementar la ley es, son 60 días de acuerdo a calendario y por ello ya se está volviendo ya a recuperar ese derecho y por eso los ingresos en el año electivo de los maestros con, nombrados es después de 60 días incorporarse a la, a la actividad y es el 2 de marzo. Como ha venido desarrollándose, ahora después de estos dos años de aislamiento de emergencia sanitaria, se ha vuelto nuevamente a la presencialidad y ahí se ha recuperado este derecho para todos los maestros. Ahora vemos el artículo 47 de la ley del profesorado qué decía, decía, durante las vacaciones escolares de medio año, los profesores del área de la docencia desarrollan actividades correspondientes a su responsabilidad en el trabajo educativo. Sin asistencia a los centros educativos. ¿Y qué hicieron los genios del SUTE? Aquel SUTE que, que indudablemente no quiere implementar las elecciones universales en la derrama magisterial, ¿no? Aquellos que, que son demo, de, de, democráticos de la boca para afuera, ¿no? Coludidos con la corrupción. Pero dictadores en la institución de la derrama ha tenido que salir el decreto supremo 009 en 2022 para recién implementarse en las elecciones universales un maestro, un asociado, un voto en la derrama magistral en el cual están, están saltando en todos los idiomas para impedir que se les vaya la gallina y los huevos de oro, se les vaya las gollerías y eso indudablemente eh, no podemos permitirlo. Bueno, tenemos un saludo de la profesora Paola de Lambayeque. El director quiere que asista al colegio antes de la pandemia. Gastaba 12 soles, ahora gasta 24 soles, trabaja en un caserío. Miren, hay algunos directores que ya se, se exceden en ser algo inhumano. Hay que ser prácticamente humilde desde el cargo que uno esté. El hecho de ser director no quiere decir que me voy a convertir en un general, con el respeto que se merecen los generales, y, y manejar la institución educativa como si fuese un cuartel, y quiero que se cumpla sí o sí, hay que también tener un poco de, de tino, de, de manejo de las condiciones en las cuales cada institución educativa funciona. ¿no? Acá se habla de un caserío y ya imaginamos la distancia que debe estar de, de la ciudad. Entonces vemos... Que el artículo 47, no repetimos nuevamente el artículo 47 de la ley de profesorado, expresamente dice lo siguiente. Durante las vacaciones escolares de medio año, los profesores del área de la docencia desarrollan actividades correspondientes a su responsabilidad en el trabajo educativo, sin asistencia a los centros educativos. El periodo de dichas vacaciones no será menor de 10 días calendario y es fijado por la autoridad educativa competente miren así lo expresaba la ley del profesorado ¿no? vacaciones de medio año pero sin asistencia a la institución educativa y cuando elaboran la nueva ley de reforma magisterial y todo ese sector de Jaime Saavedra la señora Flor Pablo ¿no? el sector de Verónica Mendoza el SUTE Patea Roja y todas las ONG que participan en el Consejo Nacional de Educación, ¿no? ahí están los lobistas que la población indudablemente debe conocer. Y cuando se toca estos puntos, tratan de desviar y hacer ver al que denuncia, al que levanta la voz, que tratan de revertirle las cosas. Pero aquí veamos la elaboración de la ley 29.944 de reforma magisterial, ¿cómo lo, han, ¿cómo lo han redactado? Y lo han redactado de la siguiente manera. Artículo 147 del reglamento de la ley del profesorado de la ley de reforma magisterial. Actividades de los profesores en las vacaciones escolares. Artículo 147.1. En las vacaciones escolares de medio año los profesores del área de gestión pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo. Hasta ahí, todo está bien, conforme. Coma, sin necesidad de asistir a la institución educativa. Acá viene el agregado de los genios de la educación, neoliberal. Sin embargo... En caso las instancias de gestión educativa descentralizada programen actividades que requieran de la asistencia del profesor, este se encuentra en la obligación de participar en las mismas. Caso contrario, viene acá la condición, la amenaza. Caso contrario, se procederá con los descuentos correspondientes. Miren, ve, esa es la genialidad de los que dicen representar al Magisterio Nacional que son del SUT de Patria Roja que hoy convocan a una movilización dice que para defender los derechos de los maestros cuando ellos están aquí entregando los derechos de los maestros negándole el derecho de los maestros eliminando el derecho de los maestros al agregarle ese condicionante ¿no? vemos acá un saludo al profesor Luis Dávalos de Lima ¿Habrá forma de inhibir del descuento de quinta categoría a los docentes? Antes teníamos medio pasaje en las unidades de transporte, ahora se nos, se nos ha quitado. Obviamente hay que ver cómo lo exigimos en la plataforma y pliego de Reclamos, para que a través del gremio, del Magisterio Nacional, que, estuvieron en, que estuvimos en la huelga del 2017, ahí en la Plaza San Martín, en las calles y en todo el país, podamos recuperar los derechos perdidos y eliminados por los que han usurpado y han traficado con los intereses del Magisterio Nacional. Y ahora vemos por qué, por simple, simple y llanamente, cuidar pues, que la derrama magistral no se la toquen. Y ahora vemos cómo se han aliado con toda la derecha, la, la, como dicen por ahí, la DBA, la derecha bruta y achorada, por defender sus intereses, que no son los intereses del Magisterio Nacional. ¿No? Y volvemos al punto. Aquí vemos, por ejemplo, reiteramos el artículo 147.1, en las vacaciones escolares de medio año, los profesores del área de gestión pedagógica de gestión pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo, sin necesidad de asistir a la institución educativa. Ahí, hasta ahí está similar al artículo 47 de la ley del profesorado. Pero los genios del neoliberalismo, con el ánimo de hacer trabajar más a los maestros, le agregan aquí en, la ley, en el reglamento de la ley de reforma magisterial sin embargo, en caso de las instancias de gestión educativa descentralizada, programen actividades que requieran de la asistencia del profesor este se encuentra en la obligación de participar en las mismas caso contrario, se procederá con los descuentos correspondientes aquí le llamamos instancia de gestión descentralizada Instancia de gestión educativa descentralizada son el Ministerio de Educación, la ADREL y la UGEL. Son las instancias de gestión educativa descentralizada, no la institución educativa, no el director de la institución educativa. Ahora aquí, si comparamos aquí este artículo con el artículo de la ley del profesorado, prácticamente aquí le están robando sus 10 días de vacaciones a los profesores. Y ellos no podemos permitirlo. Un saludo al profesor Benedicto desde Tacna. Juvenal desde Puno. Justo desde Ayacucho. Neri desde Ayacucho. Saludos compañeros por estar viéndonos de diferentes partes del país. Entonces compañeros, ¿qué tenemos que hacer? Aquí. Vemos que aquí nos quieren introducir la figura del contrabando que... La instancia de gestión educativa descentralizada, si programa una actividad, los maestros estamos con la obligación de asistir. Aquí se está configurando lo siguiente. Se elimina por un lado, se pretende eliminar el derecho de los maestros a las vacaciones de medio año. Y por otro lado, si quieren eliminarlo, tienen que pagarnos por esos días. Tienen que pagarnos si quieren que vayamos a la a de capacitación. Porque son 10 días de vacaciones que tienen los maestros sin asistencia a la institución educativa. Y aquí hay que ponerse fuertes, maestros. Hay que organizarse a través de su sindicato de base a nivel de... Acá en Lima, por ejemplo, saludo y felicito a los compañeros del CITER Lima, ¿no? Y a nivel nacional, a los compañeros de la FENATE Perú. Perú. Aquí hay que organizarse y hacer respetar el artículo 147.1 que el trabajo pedagógico de medio año se hace sin asistencia a la institución educativa ¿y por qué quieren obligar ahora a que asistan a la institución educativa a que hagan el trabajo? porque están desconociendo el trabajo del profesor ya no considerarlo profesor, ni licenciado, ni maestro sino considerarlo facilitador o sea, quieren incorporarle al maestro, al profesor, la jornada laboral que tienen todos los obreros, todos los empleados, de ocho horas diarias. Y el profesor tiene un régimen especial que su trabajo es por horas. Y en ese sentido, indudablemente el maestro no podemos quedarnos. Y hoy, más que nunca, en un gobierno del pueblo que representa el profesor Pedro Castillo, debemos hacer respetar nuestros derechos. Saludo a los más de 200 seguidores que están en nuestra página en nuestra página de Edgar Tello Montes, congresista, en el cual invito a que compartamos, invito a que nos agreguemos como seguidores para seguir transmitiendo y compartiendo información que es de válida interpretación en, en las instituciones educativas. Y de esta manera reflejemos, pues Lima tiene 90.000 maestros. Reflejemos que nuestra página tiene 90.000. Y en ese sentido, a nivel nacional tenemos más de 300.000. Y hagamos el efecto multiplicador para que nuestra página crezca y compartamos también esta información. Eh, saludo a los más de 200 espectadores que en este momento nos están siguiendo y que eso, indudablemente, comenzamos con 200. Y debemos terminar con mucho más compañeros, porque somos más de 300.000 maestros a nivel nacional y más de 500.000 con otros sectores. Nuestra página es la página del maestro, es la página del, del pueblo, es la voz que indudablemente la transmitimos hacia el pleno y a todos los espacios. Y esta página debe compartirse y transmitirse. Y en ese sentido, maestros... Hay que organizarnos. Hay necesidad de exigir que se respete el artículo 147.1. Hoy que hay una necesidad, porque estamos saliendo de la emergencia sanitaria, del aislamiento que nos ha llevado dos años, no, hacer otro tipo de actividad virtual y que hoy amenaza con volver con una cuarta ola y de esta manera no podemos exponer tampoco a nuestros estudiantes y el maestro. Lejos de ser reconocido, por el contrario, con ese tipo de actitudes que orientan los directores bajo dirección, pues seguramente la UGEL, del Adrel, del minedu un llamado al Ministro de Educación a que respete los derechos de los maestros y no esté poniendo en tela de juicio los derechos ganados por los maestros y de esta manera podamos cumplir. Porque el maestro, miren, desde el mes de marzo a, a, esta, a esta fecha, el maestro, el maestro también es un ser humano. También merece también su, su descanso que le corresponde al medio año. Y en ese sentido, desde mi espacio del Congreso de la República, con todo el ánimo y el gusto de seguir llevando la voz de todos los maestros y de toda la educación pública de nuestros estudiantes y así como el estudiante tiene necesidad de ese espacio de medio año de descanso también lo tienen los maestros pero no solamente eso no solamente el descanso sino también el compromiso de seguir trabajando los documentos de gestión pedagógica que como siempre los maestros lo, lo desarrollan lo trabajan con bastante compromiso hasta más de su tiempo de lo que actualmente en presencial lo hacen yendo al colegio, los maestros trabajan mucho más en, su, en sus casas y ese, ese tiempo que le dedican a la educación fuera del horario de trabajo, ¿quién lo reconoce? Lo reconoce el UGEL, lo reconoce el Ministerio de Educación, lo reconoce la ADREL y encima lo queremos agredir más al quitarle y eliminar este derecho de las vacaciones de medio año. En ese sentido... Un llamado al ministro de educación, al director de la ADREL y de todo el país a respetar este derecho que tienen los maestros en este medio año para que puedan entrar en reflexión y denunciar pues, a quienes han venido vendiendo los derechos de los maestros y hoy pretenden aparecer como salvadores y pretenden sorprender a los profesores en algo que fue un derecho establecido y que hoy se mantiene la ley pero lo quieren ahora distorsionar llevando a sus intereses que es privatizar la educación y despedir a los maestros y en ese sentido no podemos permitirlo y de este espacio, desde esta tribuna, desde el Congreso de la República, ustedes tienen aquí a un representante, a un aliado y cuando gusten bienvenidos a mi despacho que las puertas están abiertas para atenderlos con todo el equipo que constituye el despacho, que son abogados, técnicos, al servicio de todos los maestros, porque siempre estaré al lado del pueblo, al lado de la clase y del pueblo, siempre estaré con mi compromiso de servir al pueblo de todo corazón y exigiendo que este derecho se respete. Y en ese sentido, una vez más, un llamado al Ministro de Educación, a los directores de la SUGEL, al director de las Direcciones Regionales de Educación, a respetar a los maestros. Y estamos en un gobierno del pueblo, un gobierno de un maestro, y no puede ser posible que se siga agrediendo. Una vez más, quiero expresarle mi saludo a todos los compañeros que el día de hoy están siguiéndome a través de este medio, en mi página Edgar Tello Montes Congresista, y en todas las redes que tenemos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en nuestro fanpage. Y dependerá de ustedes que se suscriban para seguir transmitiendo y que la información llegue de tal manera que todos estemos informados y nadie pretenda sorprendernos. Y no solamente la información, ustedes corroborenlo también con la ley, comparen la ley del profesorado, comparen la ley de reforma magisterial y comparen también nuestra carta magna. Y de esta manera podamos seguir difundiendo para tener al servicio de todos los compañeros maestros y defendiendo también de la educación pública. En otra transmisión en vivo compartiré la producción de mis proyectos que he presentado acá en el Congreso de la República y en la cual los proyectos bandera, el pago del 30% de operación de clases sin juicio, ya es una ley, es una realidad y ha sido posible por el respaldo de todos los maestros que estuvimos en la huelga del 2017 y que nos ha permitido estar en el Congreso de la República y desde el Congreso hemos seguido llevando la voz. Ustedes tienen que tener claro quiénes hemos sido los compañeros maestros dirigentes que nos mantenemos consecuentes en el espacio donde estemos, desde la base a nivel de Lima, a nivel nacional. Y ahora en el legislativo, ¿quiénes nos mantenemos consecuentes? Marcar esa diferencia compañeros, porque habrán muchos, muchos oportunistas quizás que se pretendan subir al carro de luchas en las cuales hemos estado presentes. Y ustedes son testigos, así como también hemos logrado la CTS, Compensación por Tiempo de Servicios. Esa CTS al 100% es un logro de todos ustedes compañeros maestros que estuvieron en la huelga. Yo de este espacio legislativo solamente he sido un medio para que se escuchada esa voz que todos caminábamos y coreábamos en la Plaza Martín y en las calles de Lima. Hemos presentado un proyecto de ley del nombramiento automático para maestros contratados y auxiliares de educación que todavía está en comisión. Y eso también es parte de la lucha en la cual estuvimos. Todavía nos queda pendiente presentar un proyecto de ley, de la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial 29.944, la derogatoria de la Ley General de Educación 28.044, y de esta manera podamos cumplir, porque no es posible que la educación que antes era un derecho humano fundamental haya sido cambiado por un, un servicio público. Y hablamos de servicio público a, al pago mensual que hacemos de la energía eléctrica, del agua, del teléfono. Y ello, indudablemente, todavía está pendiente. Hay otras bonificaciones que estamos presentando, como la de refrigerio y movilidad. Que también es un derecho que muchos maestros lo han judicializado. En algunas regiones se ha pagado algo de 25 mil, 30 mil soles. Y acá en Lima, 5 soles. Creo que... Hay proyectos que todavía tenemos pendientes y así como también hemos planteado el proyecto de estandarización de las remuneraciones de los funcionarios públicos. ¿Cómo va a ser posible que en época de bicentenario, de emergencia sanitaria, de aislamiento, tengamos remuneraciones de 70 mil, 60 mil, 40 mil, 20 mil, 25 mil, 30.000 soles ¿no? de funcionarios. ¿Dónde quedó la austeridad? ¿Dónde quedó la crisis? Y los profesores ganen en la primera escala 2.300 2.400 Los administrativos ganen 700 ¿no? Ganen 1.000 soles ¿no? Los policías al promedio de 3.500 Los médicos 4.000 Entonces debe haber una estandarización de remuneraciones No puede ser posible que que se hable por un lado que hay crisis, pero sin embargo vemos que los funcionarios públicos, los ministros, secretarios generales, ganen pues mil 30.000, mil soles. En nuestro país democrático, la máxima autoridad del país es el presidente de la república, que gana mil 15.500 soles. Y de ahí debe ser el máximo que ganen los funcionarios. No debe haber funcionario que gane por encima de lo que gana el presidente, debe ganar igual o menos. Y de ahí tenemos, miren la diferencia que habría de tanta cantidad de funcionarios que ganan cantidad 30 mil, 40 mil y que no nos venga con el cuento de fuga de talentos. Miren, esa cantidad serviría para nivelar y estandarizar la remuneración de los que ganan menos con los que ganan más. Y de esta manera todos ganen lo justo por un trabajo que realizan y el maestro, un maestro que es un profesional comprometido con su vocación de servir a los niños, de atender. Y creo que de alguna manera, desde este espacio, vamos a seguir batallando para buscar, buscar so justicia y la solución al pliego y plataforma de lucha que todavía está pendiente de resolver. Conmigo, un gusto, compañeros. Llegamos hasta, este, hasta esta oportunidad y ya estaremos desarrollando actividades, coordinando con nuestro gremio sindical, el CITER Lima, y a nivel nacional la FENATE Perú. Un saludo a los frentes de defensa, frentes de organizaciones populares a nivel nacional, que indudablemente estarán también en Lima para desarrollar sus eventos. Un saludo, compañeros, y estaremos siempre comunicándonos. Y siempre hagan llegar las inquietudes, las sugerencias los comentarios a través de, de este medio, de mi página, y yo con gusto nos estaré también respondiendo para aclarar. Y si hay un tema también que ustedes quieren ampliar y aclarar, con todo gusto lo programaremos para conversarlo. Haré una publicación en mi página para que puedan dejar sus temas para, para futuras transmisiones, ¿no?, y si desean también compartir alguna noticia con, con nosotros, háganosla llegar y aquí también la compartiremos. Y un abrazo compañero, un saludo de clase, con mi compromiso de siempre, servir al pueblo de todo corazón. Siempre al lado de la clase y del pueblo. Conmigo hasta esta oportunidad y nos estamos comunicando ahora que se vienen las fiestas patrias el 28 de julio. Estaremos nuevamente en comunicación con un próximo tema como por ejemplo puede ser la idoneidad profesional, ¿no? Que ahora para ser funcionario piden tener ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica, pero también deberían tener el título para que puedan ejercer la, la función pública. Pero ponen título y o bachiller, o sea, quieren mantener a los mismos funcionarios de siempre. Creo que eso también debemos analizarlo, ¿no? y tener en cuenta para una próxima transmisión en vivo. Muchas gracias, compañeros. Hablaremos también sobre el próximo nombramiento automático, el proyecto de ley de nombramiento automático para maestros contratados de auxiliar y auxiliar de educación. Y hay otros temas que programaremos. Esperaré también las sugerencias que me hagan llegar a través de la red. Un gusto, compañeros. Un abrazo y estamos en comunicación.